Hola, soy Wiley y os voy a enseñar en este vídeo cómo hacer con moras, zarzamoras, un precioso batido y delicioso de zumo. Es un proceso complicado si lo vais a hacer como, como lo voy a hacer yo, es decir, sin ningún tipo de aparato electrónico, sin batidoras, sin termomix, como hacían los, los, no sé los de hace unos cuantos años. Os lo voy a explicar. Eh, es complicado, por eso os recomiendo que cojáis muchas, por lo menos tres vasos o dos. Y luego limpiarlas. Y lo siguiente paso es aplastarlas bien. Yo en este caso las he aplastado con un vaso. Es lo que tenía a mano y es lo que he utilizado. Hay que hacer este proceso durante mucho tiempo. Para conseguir el mayor el mayor zumo. Y en un colador, para que no se quede todo pringoso y solo quede, quede el líquido. Yo ya tengo un poco. proceso hay que hacerle durante mucho tiempo porque si no, no, no y hay que colarlo varias veces porque si no puede puede tener algún residuo pero si os digo la verdad una vez que está terminado, está súper dulce y un truco si le echáis un poquito de azúcar ya está delicioso mirad, voy a echarle un poquito en este caso es, es de este que es, que no es blanco, este otro echado un poquito para que esté más dulce todavía, aunque ya de por sí va a estar muy dulce. Una vez que lo hayáis terminado, si os ha quedado bien, me podéis mandar una foto en comentarios para que la vea. Y si lo hacéis de otra manera que yo no conozco, también ponedmelo en comentarios para que yo la sepa. Está riquísimo, creedme. Aunque tenga un color y un poco esté un poco pringoso y pastoso, está delicioso. Y así más con azúcar. Soy guay, visitad mi página web, guay.blogspot.com. Suscribiros, darle like. Está buenísimo, os lo recomiendo. Y además, lo hemos aplastado manualmente. No hemos usado ningún tipo de aparato electrónico. Bueno, adiós y hasta el próximo vídeo. Suscribiros, darle like, compartirlo, comentarlo. Y soy .com. Hasta la próxima. Hasta luego.